Son inmigrantes. Llegaron a Canarias huyendo de Mauritania y nos traen un mensaje. Documento, escuela, libertad. Esas son sus peticiones para que los niños y niñas negros de Mauritania acaben con la esclavitud. La asociación Puente Humano y varios estudiantes de Canarias queremos que su mensaje llegue muy lejos. Nosotros que nos Mauritania se sitúa a 322 kilómetros de Canarias, España. No parece verdad que a tan poca distancia se encuentre una realidad totalmente diferente a la nuestra. Antigua colonia francesa abolió la esclavitud en 1981, pero aún así solo la erradicó sobre el papel. El país está controlado por la etnia Bidani que son árabes pereberes. Aunque son solo el 20% del total, controlan todo el país. Por otro lado están los Artanis, negros esclavos o libertos, que al ser dominados, perdieron su cultura, su lengua e incluso sus derechos. Las otras etnias negras, como Gulov, Pel o soninke no han sido tan dominadas. Mantienen su cultura, pero sufren continua discriminación. En el 91, el país sufrió una masacre sobre la población negra y muchos huyeron del país los informes de derechos humanos han informado de que la esclavitud continúa y aunque algunos medios se han hecho eco de esto Casi nadie ha prestado la atención necesaria. Amén. Hay que Diversas asociaciones y activistas mauritanos luchan a diario contra la esclavitud, pero necesitan apoyo. Te necesitan a ti. ¿Tienes miedo de lo que somos capaces? ¿Tienes miedo por si puedo liberar. والدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي يعرف عن شا شا الأطفال في موريتانيا لا يقراون ندوروا كامل طالبينكم كامل تقوموا معنا من أجل شباب اطفال بريئين يقرأوا ويعودوا عندهم التواغط إن من الأرض ولا عندنا التواغط ولا نقرأوا وهي هي مشكلتنا والسلام قوموا معنا كاملي. <تصفيق> Como te lo cuento a ti que no lo has vivido He sido un esclavo desde que era crío. Estoy a 3 2, 2, de donde he nacido Estoy a 3 kilómetros del hambre 3 2, 2 de la valla de alambre Todos los países hablan sin que nada pase Eso más que mi casa era una cárcel canarios huyeron de los caciques. Lo que yo voy a decir es para que tú veas. Rumo América y la gente muy estérica. En el Telemaco como Espartaco. Con sus creadores, clavos y hermanos. Contra el mismísimo Imperio Romano. Lo hace como Lenson, Mandela presidente. Por sus africanos, por todos sus gente. Ellos luchan aquí, al lado. Parecen abandonados. Ofrecamos la mano a los mauritanos. La verdadera verdad es no mirar.